Okay. Vas como la magia sube esbelta tu figura vas como la magia que me exalta tu hermosura vas como la magia que me encanta tu dulzura vas como la magia entre en las nubes del desierto como la magia que el deseo no se ha muerto tú y yo soñando entre auroras del tiempo tú y yo sonando las campanas de lo incierto tú y yo surfeando el oleaje de los cuerpos tú y yo cayendo en el eterno resplandor memorias que limpian el recuerdo del dolor tú Mirada niña que me expresa tu calor, labrado me siento en las noches con tu olor, clavel de lo eterno que me regaló su amor. Difumino estas líneas, ya le di todo el color, ya, ya le di todo el color. Este inópito sentir que me ha concebido Dios. Comencé a escribir para impresionar una chica, al que termino impresionado, fui yo mala mía. Si la muerte quiere reclamar Sé que tu alma volveré a encontrar Tal como gaviota siempre yendo al mar Un claro de luna basta para pensar A quizás llorar de tu sueño amor No quiero despertar Tu labiojo que rico es de gustar Tu labiojo me muero por besar